Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy es un vídeo bastante especial porque por fin eh, puedo decir que he esterilizado a Maya. Eh, hacía mucho tiempo que llevaba queriendo hacerlo, pero no se me daba reparo llevarla al veterinario, que estuviese tanto tiempo, pues que estuviese una operación o tuviese que recuperarse, que tuviese una cicatriz gigante. Pero es que no podía más con el celo. O sea, llevo dos años y medio aguantando el celo de mi cerda y es imposible. Si no habéis visto el vídeo que subí hace dos semanas donde explicaba eh, todo lo que era el celo de los cerdos, podéis verlos, lo dejo al final del vídeo. Eh, pues en este vídeo vais a poder ver la experiencia de cómo esterilicé a Maya, de cómo la llevé, de cómo la traje, de cómo era la cicatriz, y vais a poder vivir todo conmigo. Eh, tengo que decir que empecé a tantear la idea de operarla hace unos dos meses. Y empecé a mirar veterinarios, lo único que la mayoría de los veterinarios no querían operar en la malla porque es un animal exótico, que en realidad es un cerdo, no sé qué tiene exótico un cerdo, pero bueno, como no tienen costumbre, pues, pues te ponían precios eh, súper altos, a partir de 600 euros, 700, para que no la operases básicamente. Y encontré un veterinario que sí aceptó hacérmela, y me la hizo al mismo precio que una perra de más de, 3, de 30 kilos, es decir, unos 350 euros. Ese es el precio que me costó todo, la medicación, la operación, y eh, estar en vigilancia durante 24 horas, entonces pues me decidí y me lancé y dije voy a operarla y así ya me quito el cero para siempre y por fin Maya eh, puede ser una mascota más tranquila y más, más dócil también porque aunque Maya es, es una mascota muy tranquila, durante el cero se vuelve completamente loca y yo quería acabar con esa faceta ya porque ya no podía vivir con eso, así que bueno aquí tenéis todos los vídeos de cómo vivir estos días y nada espero que lo disfrutéis, bueno pues ya estamos de cabina veterinario Estamos en el coche porque está a unos 40 minutos de mi casa y nada Maya se está portando muy bien, ¿verdad? He preparado una bolsa con una de sus manquitas porque después de la operación va a estar en una jaula hasta que se recupere un poco entonces así tiene algo para masticar y para morder y así se entretiene un poquito, ¿verdad Maya? Y también le he preparado una bolsa de frutas por si le quieren dar de comer porque hasta mañana no vuelve es para que no pase hambre, ¿verdad Maya? un poco nerviosa, me da un poco de cosa dejarla ahí la noche fuera, porque la vamos a dejar hoy ya que son casi las 5 de la tarde, la van a operar esta tarde y mañana a las 5 así irá a buscarla. Entonces se va a pasar toda la noche fuera, todo el día, y va a ser muy raro tener la casa sin ella, pero bueno, pues estoy nerviosa por dejarla ahí espero que esté bien y que no se dé mucho susto con el pinchazo pero bueno, se ha muy bien la ha bañado para que esté brillante y guapa, ¿verdad? <ríe> así que allá vamos A mí no tengo ahí. Mariposías <ríe> pues si en la tripa, es ridículo, sé que no va a pasar nada, pero no sé. De verla ahí dormida y que le abran y todo, no se vea mucha cosa. Se va a chinar, ¿eh? Yo creo que hasta se te va a cabrear bien. seguro. No te cabres, ¿eh? No te cabres. ¿Qué tía eres? Oye, oye. No me deja. Tiene que estar quietica. Oye. No sé, es que son 45 kilazos, tú. A ver, tía. ¿Qué te tira? A ver. Michelle. A ver, Qué día, macho! Vale, pues después de que se durmiera, se la cogieron y se la llevaron ya a las operaciones y le fui a dar un último beso y la pobre estaba súper dormidica, estaba con los ojos abiertos pero tenía todo el coro paralizado y me da mucha pena. Y le di un beso y le dije que la iba a buscar mañana y nada, me he quedado un poco triste. Me ha dado pena verla ahí dormidica, no sé, pero bueno, sé que no va a pasar nada y sé que va a ir todo bien y me han dicho que me van a llamar en cuanto acaben de operarla, así que espero la llamada. El camino para buscar a Maya ¡Qué ganas! Ya estamos ¡Maya! ¿Qué? tal? pasa? ¡Ves! ¡Suscríbete!